Señores, seguimos con los temas. Y es. Señores, comienza el juicio contra Pina Record. Y Dari Yankee está listo. Para que en la lista de lo que podrían testificar, y escuché que es en contra que va a testificar, ¿cómo? ¿Eh? Oye, eso, ¿Cómo bueno, dígame, dígame, dígame, dígame, le, usted Bueno, nota, el cantante Daddy Yankee podría ser llamado a testificar durante el juicio que se sigue en contra del empresario Rafi Pina en Puerto Rico. Míralo y allá, allá Míralo, y velo allá el hombre. No, ahí a, verdad, ¿verdad? Entonces, según Pipo en español, eh, múltiples fuentes dieron a conocer esta información, ya que se revelaron los nombres de los posibles candidatos a testificar en el proceso legal que se realiza en contra de la pareja de la cantante dominicana Nati Natasha, esto es en un federal, en un tribunal federal de rey Francisco Besosa es el juez federal que preside el caso, él leyó el nombre del mencionado artista a los integrantes del jurado para determinar si entre ellos y los nueve testigos a llamar a juicio existe relación alguna. El equipo del reggaetonero expresó sin embargo que el intérprete no ha sido citado para declarar como testigo en el juicio, el periódico El Nuevo Día preguntó a la Fiscalía Federal si las personas de la lista leída por el juez Bezosas fueron citadas como testigos o podrían ser citadas en el futuro. Pero al momento de la publicación de la nota, pues no se ha recibido respuesta. Y tú me dijiste que podría ser... Yo, yo leí ayer, ayer cuando yo vi el titular, porque uh -huh. aquí no sale, pero yo leí que Darían que iba a testificar en contra. ¿Cómo? No creo, porque de, eh, es del mismo equipo. Sí. no no que el, el equipo él es hermana y el hermana y el, manager, el jefe el jefe tú entiendes la empresa de Yankee manejada el por empresa la empresa de la aerolínea claro. y de de muchos artistas y de mucho, mucho artistas también entonces, a nivel claro, mundial no Latino, a, también. él incluso fue el padrino de boda y, so, y tío de la muchachita entonces está bueno. raro mira yo creía que también ellos eran enemigos en un o sea en cuando yo vi tiempo la goticia, no, yo no porque se sí. Se usaba mucho eso, eh, lo de Playero con Rafi Pina, ah, Tempo, sí, no, Buda eso fue Family. Hace, uh, eso hace tiempo, los 90, que Buda eh, Buda era la compañía de Tempo y, y de otros artistas con Rafi Pina, así, pero no tenía tanta fuerza. Ahora es que Rafi Pina eh, eh, ha sido exitoso, o sea, lo conoce en el mundo entero, pero él siempre sí. ha estado en el negocio. Sí, Aaron. tiene un chistita bueno. También Don Omar tiene un problema con él también. Que, eh, que, que... Don Omar fue que también no supo manejar su carrera. Por sí. eso mismo, porque hay artistas que quieren ser camarógrafos, quieren ser fotógrafos, quieren ser seguridad, quieren ser eh, el manager de todo. Los artistas, cuando usted llega a una pegada, usted tiene que dejarse manejar. Si no le gusta el manejo de esa persona, busque otro. Sí, sí. Tiene que estarse tranquilo, porque puede ser el problema. Mira, cometió uh. un error en una firma que lo ha llevado a dónde. Ah. Apagado, apagado, apagado. Entonces, oh, y entonces lo de Rafi Pina es por, por arma ilegal. Por, Así por, arma es, por, por, porte por posesión, y de, por porte ilegal de armas allá en Puerto Rico. Entonces, eh, sí, porque son armas de alto calibre que tiene, o, sí. o, que, o que se, se la acusa sale, que sale. tenía de forma ilegal. Entonces, pues. Bueno. Eh, ahí está y está siendo declarado, nosotros hablamos ya que, el, que a él le negaron verdad la, en la preliminar, no pudo salir de la preliminar, lo que vendría siendo la medida de coerción y ya está en el juicio de fondo. O sea que está como quien dice preso. No, no, hay que esperar a ver, porque puede ser que se ha descargado de la acusación y pueda salir eh, libre, no libre. culpable, o sea no li culpable. liberado, así Vamos a esperar sí. cómo le va a Rafi Pina aquí en este y lamentablemente en un momento donde está empezando con su familia, verdad, sí. recientemente. Claro, no y que también a través de sus redes sociales, um, Naty un en vivo donde le han preguntado sobre ello. Entonces ya decía que a pesar de que sean dos, él tenía su vida aparte y ella también mm. y lo que sea que esté sucediendo ella siempre lo va a apoyar como él creyó en ella a sus inicios, ¿verdad? Entonces siento que esto es una gran respuesta de parte de ella, en no causar más polémica en esta situación de su esposo, más de su niña, que lo que tienen son meses, de tomar esa decisión y decir de que a pesar de todo va a estar con él y que lo que él haya hecho en el pasado a ella pues no le interfiere y esperemos que se aclare pronto la situación de Rafa y Pina. Así mismo.